Hoy hablaremos de las constelaciones. Esta que vemos aquí, por ejemplo, es la constelación de Orión. Una constelación es un conjunto de estrellas en el cielo que los humanos han unido con líneas imaginarias para dibujar figuras, que recuerdan algo y que nos ayudan a recordar dónde están las estrellas en el firmamento. La figura a la que recuerdan depende de cada persona. Por ejemplo, a mí la constelación de Orión puede que me recuerde a una cafetera, pero para los antiguos griegos se trataba de un gigante cazador con su espada y su arco. Por supuesto, en realidad, estas líneas que unen las estrellas no las vemos al mirar al cielo, pero una vez las conoces y las sabes identificar, te pueden servir para buscar otras estrellas. Por ejemplo, siguiendo el cinturón de Orión hacia la izquierda, podemos saber dónde buscar Sirio, la estrella más brillante del firmamento, y de la misma manera podemos encontrar otras estrellas tomando como referencia las estrellas de la constelación. En la actualidad, la Unión Astronómica Internacional reconoce 88 constelaciones. Cada una de estas constelaciones lleva asociada a alguna figura, un cangrejo, un león, un escorpión o el gigante cazador del que hablábamos antes. Aunque en realidad todas estas figuras en el cielo son simplemente fruto de una casualidad, el hecho de que en este preciso momento las estrellas se proyectan en el cielo formando esa figura. En realidad cada estrella se encuentra a una distancia diferente y si las pudiésemos ver desde otro punto de la galaxia éstas formarían otra figura. Además, aunque lentamente, las estrellas se mueven alrededor de la galaxia. Y si pudiésemos esperar millones de años, podríamos ver cómo la figura que dibujan las constelaciones en la actualidad se iría distorsionando poco a poco. Esto lo ha podido comprobar ya la misión Gaia, de la Agencia Espacial Europea, que midiendo la posición de las estrellas de forma muy precisa, ha podido detectar el pequeño movimiento que hacen las estrellas y saber qué aspecto tendrá el cielo en el futuro, sin la necesidad de esperar millones de años para verlo. De hecho, también ha podido estudiar, por ejemplo, que algunas estrellas estarán mucho más cerca de nosotros que en la actualidad. Este es el caso de Gliese 710, que dentro de más de un millón de años pasará a tan solo 16.000 veces la distancia que separa la Tierra del Sol. De todas formas, aunque las constelaciones cambien con el tiempo o se vean diferentes desde distintos puntos del universo, aún podemos usarlas para reconocer el cielo y disfrutar de sus maravillas allá donde la contaminación lumínica no nos lo impida aún.